Hola, somos alumnas de Mediación comunicativa y hemos realizado dos entrevistas a mujeres sordas trabajadoras. Debido a la situación actual de España, por el tema del coronavirus, las entrevistas se han hecho por videollamada. Muchas gracias, esperemos que os guste. Hola, buenas tardes. Me Hola. dices tu nombre, por favor. Me llamo Loreta no lo no, he Vale, ¿edad quieres decírmela? Tengo cuarenta años. Vale, años. <ríe> <ríe> eh, me puedes contar un poco, estudios, que has hecho? Yo he estudiado pequeña en mi país, en España. He terminado fasciné en mi país, en España. Aquí en España, adaptación para idioma español, escuela de adultos terminado y después grado medio de usé la enfermedad. Vale. Entonces, ¿tú usas la lengua de signos normalmente, sí. tu sí. sistema de comunicación? Estudio sí. todo. Estudio, porque es pequeña en mi país, en el cual yo todo. Pero entonces, ¿tu lengua de signo de tu casa, país diferente a España? Diferente, sí, claro. Diferente, igual, idioma, diferente. Claro. Eso, también diferente. Vale. ¿Y te costó mucho aprender la lengua de signos de España o...? Ajá aprendí muy rápido habla si tarde más porque escucha entender, tarde tarde más muchas personas abocalitando más para que escuchen más aquí sí para no le habla muy alto muy bien suerte ha tenido suerte eh, nos, cuenta, nos cuenta un poco qué barreras te has encontrado cuando buscas trabajo, ¿vale? ¿Nos sí, puedes contar un poco no, de sea, experiencia? Sí, muchas veces no quieren contratar personas sordas, por no podemos usar el teléfono. La mayoría trabaja independiente, tienda, tiendas, necesitan funciones. Una función debe siempre el teléfono mayoría no se puede, entonces ya el currículum no interesa. ¿Tú en alguna situación, por ser mujer, algún tipo de discriminación o algo sorda, por ser mujer? Por mujer, por ser madre, quería ser madre. Baja, no, no quiere, pero al final yo coquí, baja materna. Pero antes de contestar la pregunta, ¿quería tener hijos? como prefería un chico? Porque puede. Yo último trabajo, ocho años, en empresa joyería, yo fui encargada de armadil y al final parece como interesa más chico porque pude coger más peso o coger camiones. Yo conducí, no me gustan camiones, depende. Bueno. Me he encontrado muchas barreras, tema mujer, tema sorda, tema extranjera, tema de, Viana, de eh, ¿Actualmente trabajé? Sí, ahora por fin, ya me pues, si no he aprobado. Se ha podido, ahora época parecía mala, pero para mí buena, porque me ha animado para trabajar. Pronto, poco, es capaz de como no rechaza bien. Llama, trabajar ahora trabajo en los arcos, al refuerzo en el tema COVID. Problema que ahora mismo te encuentras. Ahora la problema más curda, es más carita, más muy difícil entender, mucho, entonces como más esfuerzo de visual, situaciones con ya, ya ya para adaptar, porque si no no los dos me falla, miedo falla, porque es responsabilidad mía. comprado aparato para que a algo, pero Sí. Y antes de hacer tu oposición, sí. eh, en pampa, las asociaciones que tengan bolsa de empleo, normalmente, Pero ¿qué se busca? asociaciones, la mayoría, aparentemente para personas sordas, trabajo en limpieza, mayoría. Ya, mayoría. y tú que eres una persona con estudios. Tal cual que personas no, no estudiado, la mayoría. La empresa ha empezado a con discapacidad con ayuda la mayoría. Hace poco he empezado una tienda grande, primar, porque por obligación la ley cubrí puestos de discapacidad, solo por eso. Algunos pueden, alguno teniendo suerte, porque familia conoce bueno, algo bien, vale. pero la mayoría, los sordos. Entonces tú piensas que actualmente hay una situación difícil para las personas sordas buscar trabajo como mujer claro. además también también mujeres porque algunas mujeres no pueden dejar hijos claro. y ya pues, guardería ya no es seguro cuál es que no es... al final siempre una mujer se queda no, no puede claro. debe un dómina claro el tema de igualdad ahora estamos cambiando partir bien algunos poco pero todavía hay casos de cercanía, de dejar de trabajo. Pero dice ruido después de por su hijo. Batidora. Ah, batidora, batidora, batidora. No pasa nada. Ya, ya. Pues, dime. El lenguacino usa siempre desde pequeño. Desde pequeño usa siempre el lenguacino. Aunque yo antes muy pequeño, ¿cuál es que sordo? Pues mira, Países lituanos, época de la Comunión Soviética. Sí. Entonces, como positivo, sí, organizaba. Eso no es un colegio con son. No puede ser el equipo de colegio. De una casa teca, no puede ser. Entonces, integración allí con oyentes, no grupos de sordos. No, no, no había. Entonces, yo iba directamente por mandamiento médico a colegio sordos. Mi madre al colegio también. Después en eh, superior también, como instituto de la zona. Después la fábrica de trabajo también, la fábrica creada para personas sordas. Y los pisos también, la casa viviendo, urbanizado, solo para personas. Entonces, como comunidad, no es tan bueno. Pero integrarse con la gente nueva. Entonces, cuando yo venía aquí, yo fui la integración, que en colegio sordo sí, pero no había intérprete. Como fuera de clase, profesionales no salieron. Pero clase, digamos, ahora, algún tipo, ¿no? diferentes filosofías antes. Diferente. Luego, cuando el Litu en Lituania ya salió, ya con un salió, ya libre. Copió mentalidad europea, entonces ya he dado clase dentro de enseñanza a los profesores deben aprender los huesinos. Un nuevo. nuevo para personas sordas. Mundo, mundo, ahora mundo, mundo. se volvieron muy bien. Aquí, como cualquier sordo, se aterroriza mucho porque optativa de integración. La integración mi, claro. mi opinión, tengo Que a un identidad, de de cultura sorda, pierde vergüenza. Yo, en mi situación, ahora, porque yo trabajo con personas orientas, yo me siento mal siento mal porque yo debo actuar ser una persona oyente yo no soy ¿entiendes? ya, ya. difícil de, de, de, de integrar porque yo debo aprender a hablar no oyente aprende emoción. A hablar, porque actualmente no como debo... vivimos parece que la mayoría de las personas son oyentes vivimos en un mundo de oyentes es como Esto. que ya, ¿entiendes? ya yo debo comprar aparato, yo debo aportar ¿Por qué no compañeros aprendes así? Yeah. Entiende, no, injusto. Porque es un día y yo una. Ya. Yeah. Sentí marginada un poco. ¿sí? Pero tu esfuerzo es de valorar, sí. ¿eh? Porque es muy grande, muchísimo. Sí. Tu esfuerzo se valora muchísimo. Y yo tengo una pregunta. Ella ¿tú? tiene una pregunta, ¿pero eh, se la tú? Eh, ¿tú? ¿tú? <ríe> <ríe> ¿Has encontrado, has encontrado mm, facilidades, facilidades buscando trabajo? Mm, Facilidades, por ejemplo, por ejemplo, oposiciones. Sí, oposiciones adaptadas, nada mucha adaptado, tiempo ampliación. O plazas sí. plaza que hay como reservadas. O discapacidad. Para sí. Pero el examen es el mismo. Sí. examen adaptado, tiempo ampliado, por mi pérprete. Pero ya está, pero el examen, la teoría, todo es igual. Todo igual, sí. Trabajo plato con discapacidad. Parece que interesa más, llama más con puntuación menos, más discapacidad. El servicio mundial es 3%. Yo veo un bien. No, no, no. Sí, porque dice que discapacidad más ofrece puestos de la larga duración, en fuerte distancia, menos para hace cosas para. Todavía nueva, ya, poco sí. a poco no yo entiendo, que, yo, pero parece que sí. Mi sí. También. También. Yo que tengo también, tú también tienes 33%, 33. 33. Sí. por pues ciento más. más. Sí, yo conozco a una chica que trabaja venta de coche, también capacidad por diabetes. por eso, se ha interesado encontrar por eso, para clave. ganar su vención, sí. solo. No por persona, por su público, por su valor, su estudio, su por ahorrarse de dinerito. Por de su invención. ¿Entiendes? No. Pues tampoco, tampoco es justo. Sí, de verdad. Porque deberían de valorar más pues si tu currículum es bueno, si es positivo. Claro, porque es soña. Claro. buenísimo buenísimo. Más buenísimo. ¿Quién es Sonia? Perdona, no conocemos a Sonia. Sonia. ¿Quién no es? es? ¿Eh? ¿Ah? ¿Eh? <risa> no <sabe. risa> ella no trabaja, ella no trabaja. En la limpieza, ahora trabaja limpiadora. Ya. El único que ofrece a Ya. ¿Por qué? Bueno, muchísimas gracias. Muchas, nada, muchísimas nada. gracias, de verdad. Vale. Sí. Saluda, hola, a Karen. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me dices tu nombre, por favor? Mi nombre... Marisa, sino Marisa, ah. plenular. Ah. ¿Y tu edad? ¿Quieres, ¿Quieres decírmela? Mi edad, 47 <ríe> ¡Qué joven! ¡Está guapa! <ríe> A ver, eh, estamos haciendo vale una campaña de sensibilización para personas sordas, mujeres, ¿vale? Sí eh, ¿Podrías contar un poco lo primero? ¿Naciste sorda? ¿Vienes de familia de sordos? Cuéntanos un poquito, por favor Sí, yo, yo nací sorda de nacimiento. Luego mi hermano Cristóbal, luego mi hermana Sonia también, los tres. Luego ellos dos son sordos profundos y yo hipoacústica. Y, y Nailo nos comunicamos. Padre oyente. Oyente, familia, todo. <risa> <risa> ha <venido> el otro. <risa> ¿Qué quiere ver? no, quiere vernos. <risa> ¿Y entonces tu entonces, sistema de comunicación es la lengua de signos? Sí. Entonces, eh, mi madre, para hablar con mis dos hermanos, pues tenía que preguntarme a mí. Tenía que preguntarme a mí y yo le signaba. Ya. Eh, ¿Actualmente trabajas? Eh, trabajo en limpieza. ¿Pero has estudiado? He estudiado administrativo. ¿Y no encontraste, no has encontrado trabajo de administrativo? No, no interesaba porque soy sorda. Ah, ¿Barrera que te has encontrado? ¿O ¿Por sorda, por mujer? ¿Nos cuentas un poquito? Pues sí, pues, difícil encontrar trabajo, porque la mayoría de empresas no interesaban a los sordos. Y, y nada, hemos, currículum hemos mandado a muchos sitios, pero nada, porque tenía que usar el teléfono... La comunicación con las personas. Yeah. Muy difícil. ¿Ya de trabajo encontrado? ¿Cómo? Repite. ¿Facilidades en el no. trabajo? No, es difícil. Difícil eh, Actualmente en Apampal, la Apanda, ¿hay una bolsa de empleo o algo para las personas con discapacidad auditiva? Sí, hace unos cinco años Apampal me ofreció un trabajo. De limpieza en un colegio, luego estuve ahí limpiando, estuve ahí limpiando cuatro años, luego después estuve en paro y luego ahora... <risa> ¿Sí, mí? No, es luego ahora estoy en otra empresa de limpieza que me ha encontrado una amiga. ¿Y en a a Pampal. A Pampal. A Pampal. Eh, ¿Trabajo de limpieza solo? tú iba a preguntar yo. ¿Ya está? Ya sí. La mayoría sí. ¿Y ¿Otro eh, tipo de trabajo? ¿Otro trabajo? Yo, yo le, le puse el currículum hospital a la papá eh, como administrativa, ayudante de cocina, eh, cajera, almacén, pero lo que más me, me ofrecía de limpieza. Es difícil. Sí. Porque en el, en el trabajo que tú querías, ¿es ¿imposible, sí. imposible lo que a ti te hubiera gustado trabajar? y sí, a mí me hubiera gustado veterinaria. Sí. veterinaria Lo que pasa es que yo, yo estaba estudiando en la época de los 90, no había intérprete Y, y la teoría, las frases, luego para estudiar las la partes... <risa> del cuerpo, era muy difícil claro, eh, intérprete no había en esa época, ¿actualmente sí. piensa que la situación ha cambiado? Sí, ahora ha cambiado, sí, pero ahora ya no me apetece estudiar. <risa> ¿Estás contenta? Cinco años, son cinco años. Son, es que mucho tiempo cinco años. la carrera, sí. Cinco años. ¿Estás contenta actualmente? Sí, estoy contenta, sí, trabajo, bueno. sí, en la oficina, en la oficina muy bien perdona por la pregunta eh, tú eh, tienes una hija o hijo no mm. tú es soltera entonces voy. si tú que si tú hubieras tenido una hija o un hijo tú mm, le hubieras enseñado lengua de signo pura o, o bimodal Bimodial. bimodal bimodal y por qué porque si el hijo o la hija es oyente, ejemplo, pues le enseño lengua de signo y luego es primordial. Sí, es más fácil. Ah, más fácil para la no comunicación con los oyentes. Más fácil, fácil comunicación. Sí. Sí. Bueno, tengo, bueno. tengo dos sobrinos, dos sobrinos pequeños y, y se comunica primordial. Sí. Y son oyentes sí, los dos, guapísimos, sí, guapísimos sí, Guapísimo, sí, los dos. Sí, y sí, hablan sí. lengua de sino perfecta y hablan perfectamente. Se sí. comunican con oyentes, se comunican con sordos y no tienen problemas. Sí. Eso no, es más no, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Eso es lo que no importa. no es más importante. ¿Te puedo preguntar? Sí, sí dime, dime. Hola. Eh, ¿Cómo te sientes por no encontrar trabajo desde que tú quieres? El no trabajar, que te gusta, que no te, gusta. Eh, te sientes mal, bien. No, no, estoy bien, estoy bien. Anteriormente, ahora... anteriormente algo de o algo. Sí, sí. Pero ahora ya te has adaptado. Te... Sí, <risa> administrativo sin gustarme, sin gustarme, no me gustaba mucho. ¿Pero ¿tuviera hubiera encontrar algo de administrativo mejor que limpieza, por ejemplo? Sí, sí, claro. El tema de las mascarillas para las personas sordas es fatal. Sí. Pero qué es difícil claro, ahora bien, para las personas bien, sordas bien, la comunicación... Ah, la lectura, la vida... sí. Bueno, difícil, difícil. Difícil. Algunos, les decimos a algunos, por favor, que se baje la mascarilla para entender, no quieren, no quieren. <ríe> Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Vale. Mamá, mamá, mamá.